pedazo de experiencia que estamos viviendo en tokio solo quiero que, que veáis dónde estamos estos días estamos viendo las instalaciones olímpicas liken al vídeo que en el próximo vídeo queréis que os las enseñemos pero es que aquí también en el próximo vídeo me vais a ver hasta disfrazado de geisha chaval mira Sí eh. Tengo, cuando me habéis visto ahí con el vestidito, pinta de geisha, pinta de jabalí o pinta de... ¿qué? No lo tengo muy claro. Pero bueno, antes de ver todo esto de Tokio, like en al video, que, si tenéis ganas, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos todavía un entreno pendiente con Ares, con Merced y con Laia, que lo hemos hecho ya, pero aún nos lo hemos enseñado. Estamos preparando la Veovia y con este equipo de mujeres queremos desmontar el mito de ¡Ah, esto de correr no es para mujeres! No es para mujeres. Mira, os voy a presentar antes de ver el entreno a Anne-Marie. I want you to explain me the last crazy thing, uh -huh. really, really crazy. O sea, realmente está muy loca esta chica, that you have uh, recently done. Yes, it's a big race. It's like a triathlon. It's uh, London to Paris. Uh, it's very, very big the run, uh, like uh, 144 kilometers in running. Después de cruzar el canal en nadando, es muy largo para nadar. ¿cuántas horas? 15 horas. ¡La madre que yeah. me <laughs> 15 horas nadando. <laughs> y yo me quejo cuando estoy ahí 3 horitas, horitas y media en el Ultraman, ¿ok? Y después de eso, tomo mi bicicleta para ir a París. Es muy largo, son 16 horas. Sí, es una gran carrera. Mi cara, después del nadar, es terrible ¿Puedo ver esta cara en tu teléfono phone? porque yeah. de las primeras cosas que hace ella siempre es de te lo explica y te enseña la cara y yo digo ¡No puede ser! Oh my god this es tu cara o tu grandma. <laughs> no. My Mi It's like this, because there are a lot of currents. currents. Yeah, and how many kilometers you did at the end with with only the swimming part? Fifty. Uh, oh, madre mia. And please, um, explain to all the people that are watching this video, uh, your next goal, <coughs> your next crazy thing, because oh. I think it's, it's so bad. Yeah, uh, it's like one month, I uh, will make a big swim, um, this is a 30K in Morocco, so you have to swim. Kilo, no, no, no. No, no, 30 kilometracos loco, 30 kilometracos. There is this kind of topic that says, uh, or a lot of people that says, "Oh no, I think that um, strong sports or hard sports, this is not for girls." What yeah. would you say to that people? I think everybody can make what he wants uh, if he train and if he uh, uh, think it's possible. ¡Madre mía, qué loca! No me queda nada para aprender, ¿sabes? A veces estamos hablando y me dice, ¿qué locuras que haces? Y yo digo, no, no, las locuras las haces tú. Así que a ver si mandamos toda esta fuerza a Marseille, a Ares, a Laia y a todo este equipo de chicas que nos llevamos para la A Balina Number One le hemos dicho, afloja, afloja porque yo tengo la excusa, siempre les digo, no, vigila que está resfriada, o a Marseille, oye, oye, vigila la rodilla, pero yo lo hago cuando me lleváis ahí con el gancho, entonces, como vosotros ya me conocéis y sabéis que yo soy un escaqueado, pero la excusa siempre la pongo a los demás, le he dicho, Ares, corre, corre, siéntate y a ver cómo te encuentras. Nos cuidas, ¿no? nos cuidamos, Ah somos, sí me gusta. somos un super equipo para eso. Super equipo y además aquí, hoy, reivindicando el deporte y la mujer. Pues sí, la verdad que, que, la, que falta todavía que, que exista una igualdad, ese feminismo que luchamos muchos hombres y muchas mujeres. Y en el deporte es cierto que, que también, también falta. Es verdad que físicamente, biológicamente, de, de forma aparente, el hombre es diferente a la mujer, pero los genitales, si me apura. <risa> Porque el resto, con entreno y con ganas, al final no tiene por qué haber diferencia. Además me, me recuerda que no fue hasta el año 1967 que una mujer corrió su primera maratón, pero ni siquiera fue porque la dejaban, sino porque se hizo pasar por hombre. Entonces, a estas alturas de la película podemos sentirnos muy orgullosas del equipo que formamos hoy aquí, que no hay distinción absoluta, y, y, y claro, pensar en la historia, en aquel dorsal 261, que fue el dorsal que llevaba esta chica, que se ha convertido en un símbolo de, de eso, de, del feminismo en el deporte y de la lucha de la mujer en el mundo del deporte, en este caso. Boston imagínate. 1967, unas imágenes que yo creo que todos, alguna vez, en algún periódico, en alguna foto, en algún vídeo o en algún documental, habréis mi historia <risa> llevo el sensor de glucosa. <risa> Me voy a ir controlando por aquí. Estoy altita, bien de hidratos, para que si me baja no caeré en hipoglucemia, que eso es lo que no queremos. Pero esto me ayuda muchísimo para los entrenos, y me va a ayudar para la carrera, porque si no tengo que ir pinchándome los dedos y esto es más rápido. Estamos bien, estamos bien. que si tengo a una persona como referente y como ejemplo que el deporte no solo no es cosa de chicos, sino que muchas veces las chicas nos pasáis la mano por la cara y nos dejáis en evidencia, es la San Juanita, San Juanito, hombre, también te digo que aprovechamos cualquier excusa para abrazarnos, sí, para abrazar, ¿no? para más flores claro, y esas hombre, cosas, que no nos las tiráis vosotros, nos las tiramos nosotros, claro, oye, lo que has dicho me ha gustado mucho. Ah, bueno, me, lo, me lo había escrito en el guión. Ah. <risa> no te ha salido de dentro. No, ¿no? Es, es, de dentro, es de dentro. Me ha hecho muy feliz y aparte estoy de acuerdo contigo. Entonces yo lo que creo es que el deporte es de chicas y de chicos. Las chicas valen mucho para el deporte. Y os digo más, el empoderamiento de la chica no tiene que ser tanto convencer a los demás, sino a uno mismo. Yeah. Y decidir que uno mismo, que la chica, igual que el chico, ¿eh? pero que la chica puede hacer deporte, que es buena para el deporte, se tiene que olvidar de todos los perjuicios y de lo que le hayan dicho. Y otra cosa que te digo, la mujer necesita hacer más deporte que el hombre, mucho más deporte, porque a partir de cierta edad, a partir de los 30 ya se nota, pero a los 40 más, perdemos a marchas forzadas masa muscular. Tenemos que trabajar el doble que un hombre para poder tener una masa muscular mantenida. Entonces, es muy importante porque eso nos mantiene el esqueleto, nos mantiene la forma, nos mantiene que podamos estar mucho mejor el día de mañana. Y si tenéis hijos, ya ni os digo. Así que chicas, con el deporte a tope. Cuando yo era un, un, un chiquitajo, la veía corriendo, subiéndose a los árboles. La veía que teníamos unos vecinos, que espero que vean los vídeos, Adam, Iván, eh, ¿cómo se llama? Albert Martinell. El... Albert, <risa> de hockey, bueno, que ha jugado sí. con el Barça y ellos, que eran los machos, y mi hermana, que era un poco más pequeña que ellos, y chica, les pegaba unos guantazos, unas broncas, cuando se ponían a salir en bici, en mountain bike, bueno, que en esa época no era ni mountain no bike, eran las la... BMX, de... da... para meterse donde sea. Hostia, les pegaba unas tundas que yo, como, como niño, de repente decía ser y sí sí y todos iban así que hasta mis padres a veces le decían quieres hacer el favor ya de bajarte del árbol y de parar de liarla y de parar de así que ya lo veis el referente deportivo que he tenido yo de lo que es tener un par de huevos en este caso un par de ovarios ha sido mi hermana y así he salido así que te he que sido muy buena influencia que <risa> yo creo que te pasaste de emergencia ¿eh? vamos a seguir venga o sea, ese vamos a entrenar venga, vamos para allá. Pa allá chicos chicas y todo lo que haga falta a correr ¿Qué <risa> más ilusión me hace porque creo que es, bueno, aparte de mi hermana, la que hace más años que conozco de la uh, época de la radio. Sí, sí, muchos Valleta, años ya, qué pasa, ¿Qué, pasa hola, qué ilusión compartir proyecto. Mucho. Oye, tú esto de correr, ¿de cuándo te viene la deria esta? Pues mira, yo empecé a correr cuando trabajaba, yo he trabajado muchos años en TV3 cubriendo el Mundial de Fórmula 1. Sí, y... De la época de Fernando Alonso. Exacto, Fernando Alonso, Sebastián, Betel, Luis Hamilton, la mejor época. Eso, en eso, fin, eso. Que, Empecé a correr porque era una manera de que te cogías las zapatillas, las ponías en la maleta y en cualquier momento que ya no había actividad en el circuito evidentemente, podíamos hacer la vuelta en cualquier circuito del mundo. Estos son siempre 5 o 6 kilómetros, con lo cual era una manera de entrenar y me aficioné un montón, la verdad, o sea, me encanta. Pero bueno, de repente fui madre, dejé de correr, durante seis años, dejé de correr, de hacer deporte, me engordé, y un día dije, hasta ya, o sea, necesito, porque fue como una necesidad, es de decir, vuelvo a correr, un momento para mí, para desconectar, mentalmente, físicamente, y me volví a enganchar, así fue, sí, sí. Ahora tenemos a una mami, runner, sí, sí, sí. deportista, y eh, la veo ya. Sí, y, y no es fácil, ¿eh? Ser madre, encontrar tiempo para salir a correr, pero la verdad es que si te gusta, si lo no quieres, lo encuentras cualquier momento, dejas a los niños durmiendo y para allá que vas. Así que ahora a pues, te duro porque 20 kilómetros no los he hecho nunca. Y justo, fútbol... no, hoy que estamos hablando de el deporte y el mundo de la mujer, hostia, Laia en esto fue muy pionera, ¿Sí? porque yo recuerdo en el momento en que tú empezaste a cubrir la Fórmula 1, no había ni una chica, eran todo hombres. Sí. Es un deporte típicamente masculino. Sí, los sí. pilotos, los mecánicos, sí. gran parte del público incluso. Sí. Y de repente fuiste, si no la primera, de las primeras chicas que aparecieron de reporteras sí. en la Fórmula 1. De España fui la primera, la primera chica que cumplió el mundial. Eh, en el resto del mundo había alguna periodista de alguna televisión, pero bueno, era raro ver a una mujer en el paddock con el micro, ahora ya es una cosa... Muy habitual, muy normal, pero bueno, me acogieron muy bien y, y poco a poco, por suerte, así como hay más mujeres que corren, pues también hay más mujeres periodistas que cubren eh, el mundo Lo que nos faltan ahora son pilotos, pilotos mujeres, tanto en moto como en Fórmula 1, que seguro que esto es una cosa que cada vez también va más. Pues sí, claro es que me fío de ti, ¿eh? Pero estamos, me voy a coger está, porque no está, veo nada. Estamos aquí y Ay, madre. Tú. Ay, tú, tú. a ver así. Eh, devolvemos meta. la conexión al estudio. Pro, Venga, Merlos, conexión para el estudio.